Hola. Para hacer una copia de seguridad de la licencia que tenemos en Windows 11 tenemos que hacer lo siguiente. Primer paso tenemos que escribir CMD en el cuadro de búsqueda de Windows, y en la entrada, pinchar con el botón derecho para ejecutar con permisos de administrador. En la nueva ventana que aparece en pantalla, tendremos que teclear el siguiente comando, MicPath Software e Licensing Service Geto A3 Original Product Key. Yo dejaré esto en la descripción del vídeo para que podáis copiar y pegar. Pulsa Enter. Ya la tienes. Copiala y guárdala en un lugar seguro. Gracias por la visita.